Por llevarme nueve meses de parásito en ti Por darte una paliza el día en que te conocí Por la sangre que perdiste justo cuando yo salí Te doy las gracias, muchas gracias mamá Por aguantarme todos mis berrinches y reproches Sueño de día y casi no dormir de noche por gastarte tu salario de dos meses en un coche. Que la pubertad me trajo Por comprarme ropa buena para mi primer trabajo Por sacarme de las deudas Cuando estoy hasta el carajo Te doy las gracias, muchas gracias Si estos vídeos te alegran el rato, suscríbete al canal y alégrate la vida. Dale click aquí, ok? Ok.